Bueno, eso con, con Croacia, finalmente uno no puede entender muy bien, pero, pero me he estado peleando mucho y discutiendo mucho con gente que está defendiendo a Putin, que sí como los pobres rusos estaban sufriendo mucho en manos de esos malditos ucranianos y no, pues otra. otra, otra. Es como, como justificar Corea del Norte. Pero Rusia, Rusia, igual, es un guón que cache, un guon zarpado, igual, Pues no es un guón para defender. Pues sí. No es pobre Rusia. Y yo le digo por Putin. No, pues no. Y más encima ahora se pusieron a. ¿Cómo se llama? Se pusieron a. amenazaron a Finlandia y a Suecia. Ah, pero se lo pasó por la baja, creo no, que. No, se, no, pero amenazaron, la amenazaron a esos buenos que si se metían a la OTAN iban a recibir consecuencias. Entonces ya no tiene que ver con Ucrania, ya. Ya es una weá de Rusia así como de... Ah, pero ya en esa parte geopolítica el rollo es... y Yo lo que sabía era que Ucrania... Ucrania no pertenece a la OTAN. No, no porque todavía hay el bloque antiguo sí, de hierro, digamos. Entonces, grande. pero ahora se quiere meter en la Unión Europea. Y seguramente se va a meter en la OTAN. Y sí, si se sí, mete a la OTAN no lo no bueno, no van a huella más. Porque. Claro. Y, y Estados Unidos lo que tengo entendido que creo que tienen superávit de barril de petróleo. Te y decir, que pero, está, y pero el petróleo y... está en bajada, ¿cachai? Está todo. todo. O sea, con respecto a la situación. Eh, de hecho, creo que va a subir como 1.250 pesos en la benzina. Y uno de los. igual lo pudo escucharlo, bueno. Uno de los patos tiene una wea de vender motos, parece. ¿no? Compren motos. Moto. Sí, compren motos. Claro, el loco dijo que iban a. La moto, igual soy yo, mucho creo que la compré motos por toda la wea que me además De más que sí, porque claro. bueno, de no la está ni una wea. Bueno, también subieron los accidentes de moto, como porque hay mucha gente que te primeriza y están dando. Pero esa wea la gente sube irresponsable. La wea es que yo, por ejemplo, me ahorré y. era si tú conectáis la wea, loco. yo Sí, pues. era la wea? Pues. Sí. sí que... así que bueno, bueno, quiero esa de cachar que se meta a la tan cagada. Bueno, hay una tesis que dice que también sí. También es súper razonable que eh, la OTAN es, nació cuando o sea, nació la Guerra Fría. ¿Eh? Era todo un bloque culeado de, de países del Occidente. ¿El Atlántico? Y, y, del Atlántico. Y, y la, la razón de por qué unirse era tener un ejército unificado para luchar contra el comunismo. Y contra Rusia y la Unión Soviética. ¿no? Entonces, cuando se, cuando se disolvió la Unión Soviética, ¿por qué siguió la OTAN? Y, y por qué sigue hasta el día de hoy. Y eso es porque todavía se sigue considerando Unión Soviética o Rusia un enemigo, ¿cachai? Y es lo pero, más pero menos si una si razón si. de por qué Rusia no, nunca igual, se ha unido a la Unión igual, europeos. igual, pero igual, igual, igual, se han llevado toda la vida. El guatón no. de Corea del Norte. pero eso, ya, pero eso los es independiente. Pero eso es independiente. El comunismo, el guatón de Corea del Norte podría haber sido. No, yo no te voy a preguntar. El rollo es que una vez que se deshizo Unión Soviética y dejaron de ser comunistas una de las explicaciones es que él debería haberse disuelto la OTAN y haber integrado Rusia a esta super de Europa pero nunca fue así nunca, nunca, nunca, siempre lo dejaron ahí que como... de repente también son porque luego no se llevan pero, sí, pero Rusia, Rusia, Rusia y Corea del Norte siempre están hueando como pues, hueá. De hecho ahora que dijeron que tenían como los misiles porque bueno, sí, ¿no? sí, claro. la Europa. Rusia, Rusia siempre ha estado apartado y, y siempre ha hablado pero es primera vez que deja una patada. Pues. Se, se fueron a embolar ahora. Se pues. fueron volar. por eso. Entonces, todo lo, todos los conflictos anteriores son guagua, comparado a este conflicto es, es lo más grande desde la segunda guerra mundial. Así de origen están invadiendo. ¿Y, y por qué? España, están... Estados Unidos se sí, pero, es que está, es, pero Estados Unidos siempre lo hace por debajo. Esa es la Grecia que nunca va con el ejército excepto, excepto en Irak, con Irak, en excepto, con Irak no, excepto con Irak no, pero en Chile no, no trajo, en Chile conquistó Chile los hueones y no, no pusieron ni un soldado, ah, ya. y siempre se están metiendo y esa es la manera que tiene Estados Unidos de dominar el mundo, y siempre es por debajo siempre es comprándose al presidente es comprando a esta hueá, es metiendo su cine y, y, y quedamos todos es decir, otra forma, ¿sí? ver, el, el enfrentamiento. Exactamente, es como si Estados Unidos dijera: ¿seis ¿sí? que el norte de México es de nosotros? O estoy cansado de, de la droga de México, me voy a quedar con la parte norte de México, se acabó. Es inconcebible. Inconcebible porque ya esa, esta guerra, mira la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué cambió la wea? Cambió mucho. El mundo de hoy empieza con la, con la bomba atómica antes de la bomba atómica, era otro mundo, otro mundo, ¿ya? y una de las partes del mundo antiguo, era que yo, si yo era un país gigante, y tú eras un país chiquitito que estaba a mi lado, era como, ah, ¡Ah claro, qué? ah, qué, qué, qué loco, voy a llegar a mi y no solo eso, sino que después tú, veías a los otros países alrededor, y los otros países decían, sí, pu. Si sí, el otro es grande y el otro chiquitito, <risa> que soy lapo, es como que, claro, que como te entrego a los dioses. Claro, <risa> súper lógico, bo. si tiene un dije grande y el otro chiquitito, se lo comió, sí, Y era así. Era cuando normalizaba y, el... Imperialismo, eso se llama imperialismo. Yo llego con mi imperio y quiero más tierra, se acabó, timbao, de gané. Y ahí esa, esa weá es inconcebible ya, Inconcebible, ¿cachai? Es como si yo dijera Chile, es más bacán, bacán Chile, y, y te ataco a Argentina. ¿Por qué me quiero quedar con tu terreno? No, pues ya hay muchos tratados, el mundo evolucionó de tal manera que ya no esa hueá no. no. se trata Pu de... Puede haber otras guerras, y puede haber, pero por ese, no. Y este bueno está retrocediendo esa hueá. Y eso es lo que te ha sorprendido a todo el mundo. Yo ¿cómo se atrevió a hacerlo. Que, claro. ¿Qué que nadie, esperaba que... wea, nadie esperaba sí, esa weá, nadie esperaba esa. Sí, hace ¿verdad? guerra ahora a nadie le conviene, pues una parte económica principalmente que no te conviene También esa hueá, pues. Sí, por eso, por eso es que está la tesis de que la weá es expansionista nomás. No, no es ya porque te convenga, sino porque yo quiero ser más grande y se acabó. ¿Cachai? Eso es, soy gigante, ¿eh? Quiero gigante, pero quiero, quiero pero más grande porque Estados Unidos no es Pero sé, igual, igual, esa weá yo siento que, por ejemplo, igual es latente en los países, lo que pasa es que como que están todos armados, nadie hace nada. Claro. ¿Qué? Como que hay una suma de fuerzas, ¿cachai? Que claro. llega a cero la weá. Pero, eh, Nico, hay un... ¿Cómo se llama? Por ejemplo, siempre he escuchado que Chile debería dejar las armas y la plata. Que, yo soy partidario de que Chile debería estar armado, bueno, super súper armado. ¿cachai? ¿Cachai? ¿Podréis cuestionar la plata o no? Pero es que lo que pasa es que... lo pasa es que que lo que. Los Paraguay, países. ¿Para el ataque de quién? No, pero es que no va a haber porque los países en este momento no están. Ya, por, eso, quieren, entonces, quieren. ¿Por qué querían armar a todos? Sí, pero lo que pasa es que no podéis estar desarmados. Pero ya, pero es que... Pero ya, por ejemplo, ya, Argentina, pues. Argentina tiene una capacidad tiene una capacidad de, creo que, no sé si es la verdad, güey, creo que es de Andorra bueno. <risa> su capacidad es de mierda, güey los bolivianos, ¿cachai? no sé cómo andarán me imagino que si ya, tienen pero, la, eh. la borra atómica, güey, y los peruanos Ya, ya pero mi pregunta, ya, es que de repente, ya, está bien, si luchamos entre nosotros, no, no, estoy hablando lo. netamente yo el de, sí, me, me de, guerra, de guerra, de guerra de cuántos tanques tenemos, cuántos aviones tienen, cuántos a... entonces ahora Podemos pelear con Argentina, podemos pelear con Brasil, podemos pelear con Paraguay... Uh, toda la weá! Pero yo no te pero hablo pero de cómo quieren los técnicos, con esa weá de como de invadir... No, no, por ejemplo, no, no. no pero es mi bolones, ¿para qué armarnos si viene China, o viene Estados Unidos, o viene Rusia? Y nos va a hacer cagar, es que es incomparable la weá. Sí, es muy... incomparable, cualquier poderío que tengamos militar es incomparable al que tiene Rusia. Ya es que, y no solo por material, sino por años de guerra Pero hay una... Chile no tiene, no tiene guerra, ni una guerra, tiene una segunda guerra hace 150 años y se acabó estos güeyes viven en guerra, entonces es muy sí, difícil no, si te cachas hueá. una vez una, una venezolana me cosa hueá, que los colombianos entre los latinoamericanos eran los más preparados porque sí, están pues, todo el rato bueno, está cuando... están tirando pues bien, misiles bueno. Bueno, entonces... claro, exactamente, entonces eh, por, por ahí va por ahí va entonces claro ya pero eso pues, no deja de ser pues, bueno. eso no deja es como, yo no voy a dejar de fumar pues, si no me llega una min tendrá que llegar a algún min pero es que yo siento que por parte o sea tú tenés que estar tenés que poner la alarma no significa que la hay a usar o sea. no pero si estás poniendo alarma es porque la vais a usar Sí, claro, porque, porque puede, puede decir porque si me entra un hueón tengo que usarlo, sí. Básicamente el rollo que se Y dije, Chile y si... no, Chile no tiene, no hace hueá porque aquí weón están dedicados pura a si Hay decimos... países chicos locos, que tienen, son, tienen potencias nucleares, aquí teniendo energía nuclear no quisieron poner la hueá. No, porque... ¿Dónde la ponemos? Al final ahí, yo la ahí o la hueá. Sí, porque poner, poner una hueá nuclear en un país lleno de terremotos no es la mejor idea del mundo. Pues, o sea, yo entiendo, de hecho yo le compro el concepto de energía nuclear. Que es más bacán y más, más, increíblemente menos dañina que la hidroeléctrica. ¿caché? Y que es bacán la weá, pero, pero es que es un país lleno de terremotos, no podéis ponerla acá, no a ponerla. Pero que piensen, un poco cómo no. Poniendo. pero hay los tipos, ahí está, está la Mario Motriz, pero la, chile, otro tipo chile, chile tiene weón, Chile, súper destacado, no lógicamente. No. no.